Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hosan y este es el canal de YouTube del blog de Naseros. En el último vídeo vimos la diferencia que había entre una VPN de pago y una VPN montada por nosotros y vamos a ver cómo elegir un VPN de pago. En primer lugar, como es lógico, está el tema del precio, las y más caras, más baratas, pero como todo en esta vida, en función del precio que paguemos, tendremos mejor calidad o peor calidad de servicio. Entonces, lo realmente importante en un VPN es la velocidad, es decir, ¿Qué velocidad nos da de acceso nuestra VPN? Nosotros podemos tener en casa una conexión muy rápida, una conexión de 200 o de 300 megas simétricos pero luego hace falta que esa velocidad la pueda reflejar la VPN A lo mejor no tendremos tanta velocidad pero sí que por lo menos se asemeje lo máximo posible Si nosotros tenemos 300 megas simétricos pero nuestra VPN nos da solo 4 en ese caso no nos va a valer para nada Entonces es muy importante elegir una VPN que no esté muy saturada y que sí que tenga una buena velocidad luego por otro lado también es importantísimo el número de nodos y de países como ya expliqué en el vídeo anterior las vpn nos dan a elegir los nodos de salida es decir bajo qué países queremos conectarnos entonces cuantos más países tenga mejor y luego dentro de cada país cuantos más nodos o cuantos más servidores vpn tenga muchísimo mejor y luego cuantos más nodos tenga también generalmente estará menos saturado otro aspecto muy importante son las aplicaciones tanto de escritorio como de dispositivos móviles hace falta que estas aplicaciones estén bien optimizadas que puedan sacarle provecho a la conexión vpn porque yo me he encontrado conexiones vpn en las que eran muy rápidas que tenían muy buenos servidores pero luego la aplicación móvil o la de escritorio no podían reflejar toda esa velocidad y iban lentos a no ser que nosotros no utilicemos sus aplicaciones sus programas y lo configuremos directamente en aplicaciones estándar eso os lo explicaré en el próximo vídeo otra cosa muy importante es el tipo de cifrado o el tipo de conexión vpn realmente en un vpn lo más importante es la seguridad el cifrado entonces que podamos elegir un cifrado u otro o que soporten varios cifrados o varios tipos de vpn es muy importante que soporten OpenVPN, l2tp pptp en el caso de que alguno lo quiera a mí no me gusta porque ya se ha demostrado que es inseguro pero bueno el caso es que tengamos varios tipos de conexiones vpn y luego además que podamos elegir o que tengan por lo menos cifrados muy altos es decir cifrados de muy alta seguridad y luego ya podemos tener en cuenta otras cosas como por ejemplo es que algunas VPNs no guardan registro de nuestras conexiones es decir sería algo similar a navegar como a través de una red Tor no es exactamente lo mismo pero bueno si el servidor VPN no lleva un registro de quién se ha conectado ni a qué sitios se ha conectado o qué sitios ha visitado pues es una especie de navegación anónima igual que podría hacer Tor con esto tengo que aclarar también que existen VPNs gratuitas pero en ese caso ya sabéis que si vosotros no pagáis por un producto, el producto sois vosotros. Hay que distinguir que hay VPNs que son de pago, pero que a lo mejor te dan un mes, una semana o unos días gratuitos para que lo pruebes. Eso es distinto de las VPNs gratuitas. Entonces a lo mejor te dejan que lo pruebes gratis, un VPN durante unos días para que veas cómo va el servicio y luego si te convence lo contratas entonces ahí no tengo nada que decir pero las que sean gratuitas mucho ojo porque generalmente lo que están haciendo es tracear vuestra navegación y generalmente lo que están haciendo es obtener datos vuestros yo por eso lo que recomiendo siempre es contratar durante un mes generalmente todas VPNs tienen distintos precios en función del tiempo que lo contrates cuanto más tiempo contrates más barato va a ser pero aunque tengamos que pagar un poquito más yo recomiendo pagar solo un mes en ese mes lo pruebas si te gusta ya lo puedes contratar durante más tiempo para que te salga más económico, pero si no te gusta pues mira con irte a otro sitio y ya está. Entonces ahora vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver distintas VPNs. Yo tengo dos, aquí está con dos VPNs, Ipvanish y NordVPN. Estas dos VPNs se han contactado conmigo para que las probara. Entonces vamos a verlas y vamos a comparar una con otra, pues para que veáis las diferencias que hay entre unas VPNs y otras. Abrimos la primera, por ejemplo NordVPN. La traemos aquí, se me había abierto en el otro monitor. Entonces, como podemos ver, en primer lugar vemos el mapa de Europa. Podemos acercarlo o alejarlo. ¿Vale? Entonces, aquí están todos los servidores, todos los países que tenemos. Está España, Portugal, Alemania, Francia. Aquí tenemos Estados Unidos y luego en la configuración como podemos ver, pues aquí tenemos la conexión rápida, el kill switch, esto es muy importante, esto es para que si estamos navegando a través del VPN y por algún motivo se corta la VPN, automáticamente cortaría todas las aplicaciones. Y luego en los ajustes avanzados, aquí vamos a poner la distancia en kilómetros, porque es muy importante la distancia desde nosotros hasta el nodo, y luego si queremos conectar por UDP, por TCP, poquita cosa más. Si queremos configurar el DNS y ya está vale entonces vamos a ver Ipvanis qué configuración tiene entonces aquí en primer lugar vemos aquí tenemos todos los países en vez de aparecer como un mapa aparece aquí el listado y como podemos ver podemos elegir dentro del país que queramos la mejor ciudad o el mejor servidor esto está muy bien pues porque aquí podemos elegir si queremos en concreto una ciudad los ángeles las vegas atlanta o directamente que el propio vpn elija la que está más desocupada la que va más rápida y aquí ocurriría lo mismo aquí tenemos todos los servidores que como podéis ver hay muchísimos y luego en cuanto a la configuración preferencias aquí como podemos ver es que se conecte al arrancar el ordenador que se conecte directamente y luego esto es muy importante, aquí tenemos que podemos conectar por OpenVPN, por UDP o por TCP y elegir el protocolo L2TP e IPSEC. PPTP lo desaconsejo y bueno, hay alguna configuración más, como por ejemplo aquí. Alguna configuración, vale. Entonces, como podemos ver, hay diferencias de unos a otros. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos elegir el servidor, creo que hay que dar varios toques. Sí dando varios toques nos aparecen los servidores que hay dentro de cada país eso sí no podemos saber la ciudad y nos dicen cómo están de cargados cómo están de ocupados este está al 80% 58 18 por supuesto elegiríamos el que estuviera con menos carga de trabajo no veo por aquí que haya una opción que al igual que en ipbanis detecte ya cuál es el servidor menos ocupado y nos conecte a él entonces como podemos ver en cuanto a la app de escritorio es más configurable uno que otro vamos ahora a ver la aplicación móvil aquí tengo las dos voy a abrir north vpn y aquí tengo estados unidos y al igual que antes el mapa del mundo lo puedo hacer más pequeñito aquí lo vemos y si quisiéramos elegir un servidor vamos a ver las configuraciones tenemos el kill switch la autoconexión y luego aquí en servidores si le doy a todos servidores tengo todos los países y si elijo un país en concreto, por ejemplo Estados Unidos, hago un doble tap y me aparecen todos los servidores. Eso sí, aquí a diferencia de la aplicación de escritorio no aparece la carga del servidor. Es decir, no sabemos si está con mucha carga o con poca. Vale, lo cierro y vamos a ver la aplicación de IPVanish. Como vemos es muy parecida a la aplicación de escritorio. También nos aparecen todos los países y luego dentro de cada país podemos elegir el servidor más rápido o la ciudad. Vale voy a dejarlo como estaba antes así la mejor ciudad y el mejor servidor y luego en cuanto a la configuración pues bueno aquí podemos configurarlo con el touch ID y alguna cosita más aquí tenemos los protocolos poquita cosa más bueno pues entonces vamos a lo que nos interesa que es vamos a hacer un test de velocidad venimos a North vPN y le vamos a dar a conectar a Estados Unidos sí conectar y está conectando. Se supone que al no pedir nada conectará con el servidor más rápido. Parece que no puede conectar, parece que hay algún tipo de problema. Entonces voy a hacer una configuración manual. Me vengo a Servidores. Me vengo a Estados Unidos. Y aquí voy a elegir uno al azar porque yo aquí no tengo ningún dato de saber cuál es el más rápido. Voy a darle por ejemplo el 52. Ya está conectando vale por pues ya ha conectado y ahora vamos a hacer un test de velocidad venimos por ejemplo a NetAnalyzer aquí está y le damos a test Como vemos nos ha dado 109 de bajada y 25 de subida. Alrededor de 25 no está nada mal para ser un servidor en Estados Unidos. Tened en cuenta que cuanto mayor es la distancia, menor es la velocidad. Yo ahora mismo tengo una conexión de fibra de 200 megasimétricos, pero generalmente nunca me da esta velocidad. Me viene a dar unos 150-160 de bajada y unos 120-130 de subida. O sea que este resultado pues no está nada mal. Entonces vamos a desconectarlo. Me desconecto. Y le vamos a probar IPvanish. Al igual que antes, Estados Unidos y le damos a conectar. Ya está conectado y vamos a volver a hacer el test de velocidad. Aquí teníamos 109 y 25 y le damos a test. Y como vemos la velocidad prácticamente ha dado la misma, 109 y 27. Es decir, los dos van bien, los dos van rápidos. Eso sí, en IPBANIS tenemos la opción de que él solo elija el servidor más rápido. Sin embargo, en NordVPN parece que hay algún problema y hay que elegirlo manualmente. Por supuesto que si me conectara un servidor en España, prácticamente tendría la misma velocidad que tengo en casa. Vamos a probar a ver. Desconecto. Me voy a coger un servidor en España aquí está españa a ver qué ciudades hay disponibles madrid y valencia le digo que elija la mejor y le doy a conectar ya está conectado la verdad es que es muy rápido de conexión se ha conectado a madrid y vamos a volver a darle al test ahora como podemos ver es muchísimo más rápido básicamente esta es la velocidad que tengo sin necesidad de utilizar un vpn si yo le hiciera un test sin el vpn realmente me daría esta velocidad por lo cual como podemos ver es un VPN muy rápido entonces como podemos ver la velocidad que he obtenido es 168 de bajada y 132 de subida que es básicamente la misma velocidad que obtendría si no estuviera conectado por VPN entonces en vista de las pruebas que acabamos de ver y de la experiencia que tengo por haber manejado estas dos VPNs os puedo decir que IPVanish es bastante rápida, es bastante estable y sobre todo conecta muy muy rápido sin embargo NordVPN muchas veces le cuesta conectar no consigue conectar con el nodo que tú quieres muchos nodos están muy ocupados están muy saturados y le cuesta mucho conectar muchísimas veces hay que forzar a hacer una conexión manual el problema es que cuando haces una conexión a un nodo de manera manual no sabes exactamente ese nodo qué carga tiene si está muy saturado o no luego como habéis visto yo las pruebas las he hecho con Estados Unidos esto nos puede interesar para según qué tipo de conexiones lo veremos más adelante en otros vídeos pero si vosotros lo único que queréis es conectaros a una VPN para tener una mayor privacidad y una mayor seguridad, con tal de que os conectéis a un nodo en España porque es más rápido, os vale. No os hará falta que tenga muchos nodos o muchas salidas por otros países. Y luego como acabáis de ver, yo os aconsejo que primero la probéis, que contratéis durante muy poco tiempo y una vez que la hayáis probado y si os convence, en ese caso sí, podéis contratar más tiempo ya que es más barato. Pero no hagáis una contratación durante mucho tiempo, no sea que luego haya problemas y os arrepintáis. Bueno, pues entonces esto ha sido todo, esto es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir un VPN. En el próximo vídeo veremos cómo configurar una conexión con una aplicación genérica sin tener que pasar por las aplicaciones de los proveedores de VPN. Y ya sabéis que si queréis contactar conmigo podéis hacerlo en arroba naseros-com en Twitter, que también podéis hacerlo a través de Telegram. Ya sabéis que en Telegram hay un grupo de naseros que está bastante activo, es un grupo que está bastante bien, os animo a entrar. Y luego si queréis más información podéis entrar a www.naseros.com Si te ha gustado el vídeo puedes darle un me gusta, te puedes suscribir si no estás suscrito al canal y nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego, adiós.